hola gente bienvenidos a más tecnología mi nombre es manuel y en este video les estaré mostrando mi review de esta cámara la dji osmo pocket luego de estarlo utilizando eh, durante todo un año en nuestro canal Geeklook, un canal de temáticas geek principalmente orientado a la movilidad eléctrica así que los invito a echarle un ojo y a suscribirse la dji osmo pocket es una cámara de bolsillo con estabilizador de tres ejes lo que le permite mantener una imagen estable sin muchos saltos y movimientos bruscos puede tomar fotografías de hasta 12 megapíxeles pero principalmente yo la utilizo para grabar videos en una resolución de hasta 4K a 60 cuadros por segundo también puede tomar videos en cámara lenta, rápida o ultra rápida viene con un micrófono unidireccional incorporado con cancelación de ruido que a decir verdad funciona bastante bien excepto cuando el audio que se desea capturar pues está del otro lado del micrófono en esos momentos la voz se escucha bajo claro, porque pues sí, está del otro lado pero ya volveremos a este punto más adelante este modelo es la versión original de la Osmo Pocket y en este momento el precio ronda los 200 dólares en Amazon sin embargo hay una nueva versión la Osmo Pocket 2 que ronda más o menos los 350 dólares. ¿Qué viene en el paquete? Pues bueno, tenemos la Osmo Pocket, un protector para guardarla, los adaptadores de USB-C para el teléfono y para el iPhone, y pues el cable de alimentación también por conexión USB-C. Muy importante, solo funciona por USB-C. Las diferentes cámaras de DJI pueden ser conectadas por medio de la aplicación DJI MIMO, que en el caso de la Pocket, provee funciones adi adicionales. Para conectarla a la aplicación, se debe colocar el adaptador en el puerto universal y luego conectarlo al teléfono. Este puerto universal funciona tanto para conectarlo al teléfono como para conectarle eh, accesorios adicionales, como la ruedita de control, que bueno, se vende por separado. En la app podemos acceder a videos que hemos grabado previamente controlar el estabilizador para mover la cámara en la dirección que deseemos o utilizar el modo PRO para poder ajustar las configuraciones de manera más detallada, además de poder tomar videos Hyper -lapse o cámara ultra rápida. En esta función incluso podemos definir el trayecto que queremos que la cámara siga mientras graba el proceso, a esto se le llama Motion Lapse. Además es bastante útil, pues desde la pantalla del teléfono podemos ver la imagen más grande, y no pues desde la pantallita que viene con la Pocket cosas que me gustan de esta cámara primero es bastante compacta y ligera se puede pues llevar fácilmente a cualquier lado además el estabilizador es bastante bueno y tiene funciones como el seguimiento del rostro y seguimiento de un punto fijo de manera que el estabilizador siempre trata de apuntar hacia el mismo lugar también está el modo FPV que mantiene la orientación de la cámara en situaciones de movimientos muy rápidos. Esto además de la estabilización normal de la cámara en movimiento fluido. También me gusta el precio, pues está bastante bien para las características que trae. El micrófono es otro punto a favor, pues creo que en la mayoría de los casos de videoblog y así, pues queda bastante bien. Ya cuando se requiere entrevistar a alguien o pues está un poco más lejos de la cámara, Sí es necesario un micrófono adicional y aquí entramos en las cosas que no me agradan tanto originalmente la Pocket permitía cualquier micrófono externo por medio de USB-C por lo que yo compré uno para poder eh, tener más flexibilidad en los videos pero resultó que en la última actualización de Fingers cerraron esta función y pues ahora solo sirve con el adaptador oficial de DJI el cual obviamente Tuve que comprar por aparte. Y solo sirve con el micrófono conectado con conector de espiga. Así que además tuve que comprar otros micrófonos. Pero bueno, aparte de eso, también está la conectividad Wi-Fi, que es un módulo separado. Yo no lo he necesitado realmente, pero dependiendo de lo que ustedes requieran, quizás sí. En ese caso, la Pocket 2 ya trae incorporado el Wi-Fi tal vez sea una mejor opción. Por último, la calidad de imagen en condiciones de poca luz. Cuando está muy oscuro, la a la DJI le cuesta bastante las y las imágenes se ven como granuladas. Pero bueno, no la culpo. Tampoco es una cámara super pro para hacer pues, tomas nocturnas y así. Nada, este punto también pasa. El balance general es que la Osmo Pocket es perfecta si se desean hacer videos rápidos con un estabilizador compacto y ligero, sin depender de su teléfono o quizás un brazo estabilizador, o bueno, una cámara profesional más grande y costosa. Así que ahí la tienen, espero que este review les haya sido de utilidad. Díganos en los comentarios qué otras cosas les gustaría que se prueben en este canal. Y eso es todo por ahora, muchas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Pura vida!